presentan el talento colombiano a través de nuestras plataformas les llevamos esos encuentros que hoy tienen a Medellín como la ciudad de los grandes eventos del país viva y vibre con la cultura de Medellín y Colombia en las emisiones de NTM Noticias Telemedellín programas especiales Mañana, bienvenidos a este live show, a esta emisión especial de nuestros contenidos digitales, nuestras transmisiones que siempre las tenemos en vivo y en directo a través de nuestro Instagram, pero hoy en especial estamos desde Facebook y desde YouTube con un artista increíble, un panameño vecino de, de, nuestro, de nuestro país, un gran artista que va a estar el próximo 29 de julio, no sé si Don Juan ahí me va a poner un poquito de salsa ahí para mover el ambiente, si sí, se puede decir, si no, no porque de pronto se nos cae la transmisión, pero desde la ciudad de, de Panamá nos está acompañando Omar Alfano, gran maestro de la música, compositor, cantautor. Yo creo que hasta buen bailarín resultó este maestro, que le damos una cordial bienvenida porque él va a estar en el concierto Viva la Salsa, el concierto de conciertos que abre la Feria de las Flores. Maestro, buenos días desde Medellín, ¿cómo está? Bien, Andrés, ¿cómo está? Muy contento de estar contigo hoy ahí. Vamos a pasarla bien, muy feliz. Así que, arranca como tú quieras. <risa> no, una, una cordial bienvenida, maestro, en esta mañana. De verdad que es un orgullo estar conversando con usted. Yo les voy a antojar a los televidentes, porque estamos conversando con el maestro Omar Alfano? Porque él se va a estar presentando en el concierto de conciertos Viva la, Fra Viva la Salsa, que va a estar nada más y nada menos que con la India, Oscar de León, Rey Ruiz, Víctor Manuel, Jerry Rivera, Grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta y Tito Nieves, mejor dicho, el que esté sentado en ese concierto, es que no fue, no lo va a disfrutar. ¿Sí o no, sí, maestro? Sí. <risa> claro que sí, no, Uf, la vamos a pasar bien, bien chévere. Yo estoy feliz por esta invitación, eh, va a ser uno de mis sueños, no solamente porque voy a conocer Medellín por primera vez, sino porque voy a entrar por la puerta literalmente grande, gigante, como debe ser. Viene por Esos la puerta. grandes artistas que me han grabado canciones. Uh, tengo mucho rato que no veo a muchos de ellos por la cuestión de la pandemia, así que va a ser como un, un reencuentro bien bien hermoso, ¿no? y sobre todo ahí en Medellín que deseo tanto conocerla. Maestro, es que usted, bueno, a las personas que, que nos están diciendo, bueno, pero él me suena, me suena un poquito, claro, le va a sonar y le voy a decir que va a sonar con principalmente con canciones que le ha compuesto a Luis Fonsi, a Marc Anthony, a Gilberto Santa Rosa, a Pedro Capó, a Ricky Martin, a Fonseca, eh, a Orishas. Con Orishas también ha estado participando, con Víctor Manuel, con Tony Vega, con Jerry Rivera, con Luis Enrique. Mejor dicho, ¿usted a quién no le ha compuesto canciones, maestro? Bueno, hemos, trao, hemos, hemos agarrado como que la vaina en serio, ¿no? Nos, nos pusimos para la pelota, como quien dice, y no logramos que nos grabara muchísima gente y eso al final se ha logrado aglutinar en, en una especie de catálogo con una, con una vasta cantidad de cantantes que me hicieron el favor de grabar mis canciones y que han sido himnos del corazón, no sobre todo en la salsa, que es donde más me enfoqué yo, la salsa romántica, le, le dimos un giro a la salsa, esto y pues hicimos el movimiento ese de salsa romántica, el cual todo mundo disfrutó en el mundo entero. Es que hasta Son y Ford también ha estado por acá, Lorena Gómez, Jorge Correa, eh, Charlie Cardona, no, no, no, aquí hay muchos artistas realmente que suenan muy bien, que esas canciones pues también les ha permitido abrir mercado en otras industrias, sobre todo en, en Medellín, en Colombia, que… Bueno, yo creo que es más fuerte, obviamente, Cali como capital, como sucursal del cielo y de la salsa en este caso, pero Medellín también tiene lo suyo, Medellín también tiene sus, sus artistas, sus, sus grupos, es reconocido a nivel internacional, pero digamos que el, el giro o la, lo que estaba en la sombrilla de la salsa, que está dentro con la salsa romántica también, se ha compuesto de una muy buena manera y ha tenido muy buenos artistas. Sí, sí, la, la, la salsa romántica... Ha dado un, ha dado grandes artistas, ¿no? Eh, son, son cada uno de ellos en su, en su género, eh, eh, a, a, más bien, en su manera de interpretar eh, personajes que ya quedaron para la historia. Sí, es verdad, realmente pues nos mueve mucho, nos gusta mucho tener estos tipos de artistas, saludamos a todas las personas que en este momento están reportando también sintonía a través de nuestro Facebook Live allí, eh, digan desde dónde nos están saludando, qué pregunta le quieren hacer al maestro dónde nos están viendo, a esta hora aprovechando que antes del noticiero antes de nuestra emisión, pues estamos en esta edición especial con este gran artista que estará en el concierto de conciertos de Viva la Salsa, el próximo 29 de Julio nada más y nada menos que en el Estadio Tanacio Girardot, maestro, usted qué hace escuchado de medellín que ha escuchado de, de colombia exactamente en cuanto a salsa que se que se dice en el extranjero que es eh, uno de los bastiones más importantes que es el país donde la salsa nunca va a morir es el país que ha mantenido a la salsa arriba eh, mira y, irónicamente puerto rico esto hace rato cambió eh, el gusto por la música de salsa, por el reggaetón, pero tú te das cuenta que, que Cali, Medellín, Cartagena, todo lo que es Colombia, eh, esto a través de los años han tenido esa preferencia por la salsa y no la dejan caer nunca, no la dejan caer. mira Mira, mira el festival que están haciendo ahora, es Viva todo. la Salsa, wow, yo te digo la verdad, es muy emocionante ver que se escojan tres estadios importantes de tres lugares importantes como como ciudades grandes de Colombia para hacer este festival y que yo veo que está soldado todo, o sea sí. que la gente no duda en ir, eso significa de que Colombia para nosotros lo que trabajamos, el género de la salsa es uno de los lugares más importantes del mundo, definitivamente lleva muchos años siéndolo. no Es verdad, es verdad, un saludo también a, a su empresario Ricardo Leiva, a toda la gente, a toda sí. la producción pues, que se hace presente con estos grandes conciertos, estos grandes festivales. Vamos a esto, yo le voy a contar una cosita. Hace por ahí Mira. dos, tres meses que se estaba hablando de este festival, de este concierto. En su primer día de lanzamiento de boletas, agotaron con palcos. En Medellín, por ejemplo. Ah. Hola. No es por meterle presión, pero no, la no. gente ama y disfruta mucho este tipo de festivales y de artistas. Sí, sí, yo, estoy, yo te digo la verdad, yo, yo quedé muy emocionado, sobre todo cuando yo estaba en Puerto Rico esto Cuando recibí la llamada de, de, de Ricardo y, y me, me quedé así como wow. Cuando él me explicó todo lo que iba a pasar ahí, yo dije no, yo me apunto, o sea, olvídate. Sin miedo, <risa> vamos para adelante. Al final las canciones son las que hablan y, y el trabajo que hemos hecho a través de los años pues ha sido eh, acogido en el corazón de muchísima gente. Son millones y millones de personas que a través del mundo han gustado de mis canciones. En Colombia yo tengo... Tres, cuatro canciones que yo hice cuando yo cantaba salsa, eh, eh, tú sabes, me fascina esa mujer, eh, amor prohibido, eh, eh, pobre seductor, Hay muchas canciones que yo hice que se volvieron clásicas, que porque los cantantes que, que, que interpretan mis canciones cuando me los encuentro en aviones, o en Miami, o en Nueva York, Puerto Rico, cualquier lugar del mundo donde me los encuentro, me dicen... Wow, tú sabes que tú tienes pegada tal canción en Medellín, tal canción en Cali, tal canción en Bogotá. Y, y eso le llena a uno de, de, de orgullo, así que vamos con todos los power para allá, olvídate. <risa> un saludo muy especial para Cecilia Díaz que nos dice buenos días, buenos días Cecilia, gracias por compartir con nosotros a través de nuestro Facebook Live en este Live Show. Bueno maestro, pero usted también ha sido reconocido como embajador de la cultura en el 2015, como embajador de la cultura de la República de Panamá, ¿qué se siente? Porque esto, esto es debido a un legado, debido a una historia también, no solamente hacer canciones con éxitos que se han pegado, es también tener un, una herencia musical que se extiende por toda Latinoamérica y el mundo. Sí, es, es definitivamente una responsabilidad muy grande, sobre todo que es un cargo muy serio. No es un cargo que te lo dan por, porque tú le caíste bien a un funcionario, es pana tuyo ¿no? sino que es un cargo que es de por vida, es ser embajador cultural de mi país. Estoy junto al maestro Danilo Pérez, a una pintora que se llama Olga Sinclair, y yo somos embajadores culturales de mi país. Yo ando con pasaporte diplomático y todo, para que sepa, ¿sabes? Yo soy un soltero diplomático. Estos sí son los verdaderos embajadores de marcas y de cultura. en verdad, sí, sí, sí. sí. Son influenciadores realmente de, de la cultura, de la sí. música en este caso. Pero un, di, un año antes part, eh, entró en el Salón de la Fama. ¿Qué se siente también tener ese reconocimiento? O sea, no solamente los éxitos, los número uno, las, los artistas que pegan esas canciones, sino también que se haga ese reconocimiento a los compositores, que muchas veces eh, hacen parte de la carátula del CD y sí, del álbum, pero pues poco se conoce de ellos. Sí, eso fue, eso es y será uno de los, de los galardones y premios que yo recibí con mucha humildad, pero a la vez me sentí muy complacido porque esto... A, él, a las personas que les dan el, el ser miembro del salón de la fama, es como en el deporte como cualquier deporte, eh, no es por una o dos ocasiones, sino son años y años eh, trabajando en, en, en el género de, de, de la música ¿no? y sobre todo de la composición y así que yo me acuerdo que entré con Juan Luis Guerra entró eh, este estaba Juan Luis Guerra, que es Gloria Estefan y no me acuerdo quién más sinceramente, pero Gente que yo jamás pensé que algún día podía estar como mis canciones a la par de la, de la del trabajo que ellos hicieron. Así que eso es un, un galardón que yo llevo y tengo en mi casa personalmente. Yo tengo un estudio de grabación y los premios los tengo en, en, en ese estudio, ¿no? Los, todos los, Todas las cosas que uno ha ganado con los años. Pero eso y el Grammy los tengo aquí guardaditos en mi casa. <risa> yo creo que no, es, ese es el Grammy y el éxito y cariño de los artistas y la gente... Es menos Exacto. que a usted le hincha el corazón, ¿no? Y eso sí, es lo que más también lo ha impulsado a escribir y a seguir en esta industria. Pero cuénteme de pronto algún detallito, algún secretico, algo que usted siempre tiene al momento de componer y escribir. Ah, no, yo primero de todo eh, eh, eh, he cambiado mi manera de componer. Antes yo componía mucho hasta la madrugada. Ahora es todo lo contrario. Ahora me paro en la mañanita temprano eh, bien, bien madrugador, porque ahí como que tengo la cabeza fresca, ¿no? Y, y todo el día, todo el tiempo ando haciendo canciones. Yo ando con mi, mi, mi celular en la mano, ideas, ideas, ideas, y de repente cuaja una, entonces ya me pongo el piano, ya seriamente, yo compongo con piano y con guitarra. Eh, ahí es donde yo compongo mis canciones, y, y trato pues de que las canciones siempre lleven esa, esa, esa firma al Alfano ¿no? Eh, mi, mi, mi rúbrica realmente con mucho respeto y sobre todo con mucho amor a esta carrera se, se siente además es muy romántico por las armonías por todo lo que tiene que ver con la guitarra y el piano también con todo lo que permite pues en cuanto a sus escalas y todo eso así que me parece eh, ah, que, que es un acompañante perfecto o sea yo creo que hasta un álbum puede sonar perfecto solamente una composición inédita en guitarra y en piano y, y va a ser algo increíble maestro cuál ha sido precisamente esa de, las, de esas canciones más más icónicas o más o no, sonada o no eh, que a usted más le ha gustado componer o hacer Mira, hay tres, hay tres canciones para mí icónicas en mi carrera que empezamos por, por el comienzo valga valga pues eh, eh, eh, la manera de decirlo, es el gran varón que me graba Willy Colón En el 89 Sí, eh, no, en el 89 Fíjese, cuando, yo yo estaba cuando, estaba haciendo, cuando yo estaba haciendo, cuando yo estaba haciendo las canciones estaba pegando imagínese <risa> Exacto y todavía esas canciones no han dejado de, de, de ser del gusto mundial. Luego vino esto otra canción que a mí me graba Gilberto Santa Rosa, que es Conciencia, Uy. es una canción que wow a mí me encantó por, esa, por ese conflicto que tenía la conciencia, la razón y, y que, que mucha gente se identificó con esa canción. Y luego vino la canción que se llama A Puro Dolor, eh, que, que es del grupo Song by Four que me canta Angel Lopez en Song by Four y fueron de las canciones importantes. Ahora, sin embargo, una canción que me graba Jerry Rivera que se llama Amores como el nuestro. Amores como el nuestro que da ya muy poco. Que tenía no. una intro, ¿te acuerdas? Que hacía. Y, y Shakira, la, Shakira hace a partir de ahí la like, canción sí. con White Kid de Hip Don't Like. Ajá. Entonces son, son muchas canciones, ¿no? Pero si tú le empiezas a poner esa referencia, esa referencia, eh, de ahí partimos para, para muchos otros artistas. Eh, Marc Anthony, imagínate, me grabó. Wow, Marc Anthony me grabó un sinnúmero de canciones. Víctor Manuel, Jerry eh, eh, Rivera. Eh. Ya, mira, terminé haciendo las canciones cuando yo como que dejé de componer un poco para la salsa para descansar, tampoco para saturar la, la, la cuestión. Me terminó grabando también Alejandro Sanz, Luis Fonsi, eh, la misma Talía eh, eh, eh, la gente de Zona, eh, Tommy Torres, que me grabó hace mucho tiempo. Eh, y eso, eso como que abrió un panorama más más más, más, más amplio Ajá. y que me dio la oportunidad de, pues de, de, de exteriorizar una manera de componer con la que ya yo venían ¿no? pero que me sirvió mucho para hacer salsa romántica, olvídate la manera mía de componer que sí. era más para el lado italiano. Sí, sí, sí, es increíble realmente... Son muchos episodios de la música, son muchos éxitos, son muchas canciones, son muchas letras, muchas historias que pasan por su cabeza, que pasan a través de, de, de un bolígrafo en este caso y pues que realmente nos sentimos orgullosos y nos vamos a sentir orgullosos el próximo 29 de julio en su primera visita acá en Medellín, eh, Omar Alfano, el maestro Omar Alfano estará en el concierto de conciertos de a la Salsa, al lado de otros grandes artistas. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en este rato, en este espacio, ahí tiene a toda nuestra teleaudiencia entonces para que eh, lo salude los invite para que nos acompañe el próximo 29 de julio, y si se vienen tecitos días antes, lo espero acá en el canal para darle sí, el yo, yo esto, te digo la, te digo la verdad, eh, para mí es un honor invitar, invitar a toda la gente de Medellín esto, a ese gran evento, el concierto, de concierto Viva la Salsa, que va a ser este 29, tú sabes, en el, en, en el Estadio girardó ¿no? Sí, en el, en el Estadio Medellín. Tanacio girardó sí señor. que oh, okay. dice que va a estar apretado, como decimos nosotros acá en Panamá, ¿no? y que van a estar lo, los amigos más importantes de, de, de, de la salsa que me grabaron canciones, porque al final todos son mis amigos, es como un reencuentro ahí vamos a estar con todo el ánimo, con toda las ganas de que la gente goce pues, de canciones mías, canciones que, que yo no grabé, que son mías, vamos a meterlas también, son como ocho canciones que vamos a, a estar dándole a la gente ahí eh, eh. Yo estoy feliz, yo estoy feliz, con una ganas de llegar ahí rápido. Uno, uno ah, poquito, mira, uno quieres anotar ahí eh, eh, eh, eh, mis mi redes que son claro. esto, Omar Alfano, claro. arroba Omar Alfano, ese es para Instagram, sí. tú sabes, eh, eh, Facebook también, para todo eh, arroba Omar Alfano con doble N. Ahí está, para que lo sigamos al maestro. Maestro, ya, ya por último, ¿uno ¿cómo se prepara para un tipo de conciertos con esto de estar con grandes artistas en una ciudad que uno es la primera vez que, que viene, pero que ya ha escuchado suficientes cosas muy buenas de, de la ciudad? ¿Cómo se prepara uno? Oh, yo, te, yo, yo me preparo con todo. Yo tengo una banda eh, eh, colombiana dirigida por el maestro Andrés Gómez, que fue el pianista que yo traje para un concierto que di en Panamá hace años, se llama Omar Alfano de Panamá para el Mundo. Y cada vez que voy a Colombia, yo he ido a Colombia a tocar muchos bailes privados y eso, pero, pero no, no, como que no, no me, no me, no me, no me daba como hacer cosas así al público, hasta que Ricardo me invitó, pero el truco, si es que hay un truco, es que tengo una banda colombiana que viene con todos los hierros, ya yo, ya yo estoy más afilado que un cuchillo, ellos también, vamos a estar ahí eh, eh, dando lo mejor de uno, con el respeto, eso sí, a las canciones, y sobre todo a los intérpretes que me grabaron las canciones que yo voy a cantar ahí pero estamos afilados. Se va a sentir y se, se ve usted también emocionado y con ganas de sí. romperla, como lo decimos también acá, ese, sí. ese escenario en, en 14, en 16, mejor dicho, en muchas partes para que la gente disfrute entonces, y de una vez, ese es el inicio sí. prácticamente sí, de la gira. Sí, sí la pero que te digo, tú sabes que ese es el comienzo de, de una gira que nosotros estamos haciendo que se llama El Legado Tour, que viene Colombia, luego viene Perú, Ecuador, quizás Venezuela, y después nosotros vamos a ir esto para Europa, donde nosotros vamos a tratar de hacer eh, el, el concierto general, porque esto es un concierto que tiene un concepto muy hermoso, uh -huh, sí. que se llama Cantando Canciones, eh, eh, donde, donde tú conoces la historia de la canción. ¿Me, ¿Me explico? ¿Por qué nace la canción? Sí, señor. Es un concierto de la A a la Z que la gente no deja de disfrutar, eh, de bailar, de, de, de vacilársela como quien dice, ¿no? y pero voy a aprovechar todo, todo, todo yo voy a respirar Colombia, olvídate voy a, yo sé que voy a salir de ahí con más canciones todavía para hacer y si viene Medellín, yo sé que más todavía estas montañas son mágicas, maestro, para todos los compañeros, y sí, tengo una gana loca de ir para allá, tengo un amigo ahí que se llama Nacho, que ah, eh, sabes claro. ese es mi hermanito, Nacho Acero eh, dígale eh, dígale que, a Nacho que, que lo traiga acá al canal entonces para que leemos el Tour de Medellín y acá bienvenido siempre. Claro que sí, un abrazo entonces. Maestro, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, un feliz día y acá lo esperamos entonces con los brazos bien abiertos para disfrutar del concierto de salsa, Viva la Salsa, el concierto de conciencia. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Ahí está entonces, hasta acá llegamos con este live show a través de Telemedellín, a través de nuestras redes sociales, Conciencia, yo sé que Don Juan la está buscando por ahí, sigan en Telemedellín Radio, téngala por ahí suavecito y póngale a todo volumen, los dejamos con nuestro noticiero a través de las redes sociales de NTM, Noticias Telemedellín, chao. Queda tiempo.